Quién será? Mírala, una amiga sin par y su nombre no olvidarás. Espera, espera, pelos que, que chiqui.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 Mar. ¡Eso es, Mus! ¡Lo haces muy bien! ¿Qué están haciendo? ¡Nada! ¿Te refieres a...? Nos llevamos la estatua porque Lupkin el dentista es Lupkin el ladrón. Durante años le cobró a la gente por plata y le daba estaño. Tiene toda esta estatua hecha de empastes. ¿Pero y las aves en dónde se posarán ahora? No se preocupen. La alcaldía hará un concurso para que todos puedan sugerir un reemplazo para la estatua. Solo necesitas 100 firmas y tendrás a tu nominado entre los candidatos. Luego todo el público votará para ver quién gana. Creo que voy a hacerlo, Pepi. Sería fantástico honrarlo con una estatua en el Parque Lopkin. ¿A quién? Sí, Moose. Conozco tu armario de Evil Cannibal. Evil. Estuve en la inauguración. Espera, ¿quieres nominar a Evil Can Evil para que sea la estatua? <risa> Evil es el primer hombre que intentó saltar un desfiladero con una moto cohete. Salta limpiamente 13 autobuses. Aún antes de convertirse en un temerario, detuvo el exterminio del alce en Yellowstone. <risa> lo Moose! ¡Está soñando! ¡No sabes lo que dices! ¡Él nos enseñó que el hombre puede volar y luego aterrizar! ¡Ha inspirado a millones! ¡Pepi, quiero que te vayas! Necesitamos a Canivo. Solamente tengo seis firmas, y dos son mías. Oye, tú no has firmado. Uh, yo estoy tratando de nominar al bailarín que se convirtió en actor Patrick Swayze. Lo siento. ¿Tú eres la niña que quiere una estatua de Evil Carnival en el parque? Esta noche presentamos a una niña que lucha contra todo para que su sueño exótico se haga realidad. Damas y caballeros, la loca de Hazel Hazelnut de la semana. Una niña que desea que su héroe se convierta en el reemplazo de la estatua del Parque Lopkin. <risa> Noble, ¿cierto? Antes de que decidan, consideren a quien quiere inmortalizar. Evil Cannibal, Un temerario entre todos que ni siquiera es de Hazelnut. ¿La causa de Moose Pearson es idealista y heroica o solo es una tontería? Preguntamos a algunos ciudadanos su opinión al respecto en... Tienen una gráfica mostrando cuánta gente piensa que soy tonta. ¿Qué cosas se te ocurren? Esto es solo para atraer público, pero nadie piensa que seas tonta. Sería mejor que pusiéramos a Loco yo no frente a la biblioteca. ¿Una estatua de Caníbal? <risa> que la gente saltara con motocicletas era divertido en los 70, antes de la computadora. Pero los tiempos han cambiado. Sí, Ivo, ¿Cómo se llame? ¿Oh? Decidieron usarlo. No creo que seas tonta. Solo pienso que la idea es... Eh, equivocada y... ¡Tonta! ¡Pero tú no! Uh, seguramente quieres estar sola un rato, ¿verdad? ¡Muss! ¿Quieres queso asado? ¡No! Los sueños de mi hermana por una trituradora. Antes de dejarlos ir por el inodoro, ¿cómo está? Nikki, por favor, nadie con un ligero deseo de vivir podría rechazar un emparedado de queso que ha sido asado. Si pudiera entender que la lucha por su causa dará resultados y será una gran victoria. Pues la votación dijo otra cosa. No, lo único que podría darle ánimo sería una buena conversación de proporciones impensables. ¿Ah? ¡Ah! Nada, nada. ¡Oh! ¡Larga distancia! Nada... ¡Miren! ¡Arcy Caníbal en la Cascada Piñón! ¡Arcy Caníbal puede ser un pariente! No hay teléfono, pero la cascada está una hora en tren. ¿Podemos ir? Bien, este es el plan. Decimos que somos de una revista juvenil llamada Le Bomb ...y que necesitamos el teléfono de Evil para una entrevista. ¿Creen que eso puede ser? ¿Caníbal? ¿Señor Evil Caníbal? Mis padres me llamaron Robert Craig, pero como era un terror de niño, me decían Evil, o sea, Diablo, y se me quedó. Bien, me llamo... Ah, eres tú. ¿Por qué no le dejas el lugar a alguien que le interese? ¿Sabe quién soy? Tengo Parabólica Notline. ¿Perdonarte? Ya vete de aquí. Evil, o sea, yo tengo muchas cosas que hacer. Misión de misericordia. Bueno, pues muestra un poco de misericordia y termina tu misión. ¡Señor Caníbal! En mis días las niñas no fastidiaban tanto. Oiga, podemos criticarnos y atacarnos todo el día. Pero vine aquí por mi hermana, Moose. Ella es la que quiere su estatua en Hazelnut. ¿Ese ángel es tu hermana? No son como dos gotas de agua. Y aunque lo intentó con fuerzas, su amado pueblo la hizo a un lado como a un litro de leche agria. Se recostó en su cama y no se ha levantado desde el martes. ¿Pero entonces cómo va el baño? ¡Ay! Señor Caníbal, Moose lo ha admirado toda su vida y ahora necesita su apoyo. Por favor, vaya a hablar con ella. Ah, es un bello ángel. Y sé lo que tengo que decirle. Por desgracia, debo reacomodarme ante comedor, Así que será otro día. Ah. Mus, hay muchas otras celebridades para adorar. ¿El artista de historieta serio El Shrag? ¿El tartamudo convertido en locutor James Earl Jones? ¿La gimnasta enana Dominique Mosheanu? ¿Vas a seguir hablando? ¡Hola! Estoy reuniendo firmas para tener una estatua de Patrick Swayze. Yo mm. no me hagas echarte a pata. Mus Pearson, ¿Ah? tenemos que hablar. Ivo, oh. ¿y el antecomedor? Mentí. Primera regla del juego. Haz una buena entrada. Mus, tu hermana viajó una hora en tren solo para hablarme de ti. ¿En serio? Y desde que la vi me desagradó. Pero estoy aquí. ¿Cómo pasó eso? No se dio por vencida. No se trata de ganar, sino de destacar y esforzarte. Mi lema es, nunca tendrás un fracaso en la vida cuando caes, siempre que te levantes. Pero si todo el pueblo cree que soy tonta. Hay cosas imposibles. Tener tu estatua en el pueblo es casi tan imposible como saltar esta casa. Es que tú no entiendes. Entiendo perfectamente. ¡Oye! ¿A dónde vas? Por una motocicleta y rampas. No ya ¿Saltar la casa? Es exactamente lo que voy a hacer. ¿Y dónde está la calle principal? Así es que en el temerario extranjero, Evil Cannibal ha venido a Hazelnut para llevar a cabo un salto espontáneo e imprudente para restaurar el espíritu indomable de una niña. Evil, no lo hagas. ¿No has realizado un salto parecido desde el 75 en la Isla del bueno, Rey? Bueno, nunca he hecho un salto así... Eso eran 14 autobuses. Esta es una casa. ¿Estás seguro de poder hacerlo? Yo puse la palabra puedo en el diccionario. Ojalá esta fuera mi motocicleta. Le alquilé esta al sujeto que vende camarones en un camión. Conocidos físicos de Hazelnut han dicho que la trayectoria planeada por Evil es imposible. Recuerden, niños, soy un TR profesional. O sea, técnico en riesgos. No intenten esto en casa. Con esos... frenos? ¡Cielos! ¡Va directo al bebedero! ¡Las palomas! ¡Sí! ¡Sí! No, no, no fue perfecto, Mus, <risa> pero lo hice porque lo intenté y no me rendí. Aun cuando todo iba mal. Desafiando a los críticos, a los cínicos y desde luego a los buitres de los medios... ...el santo patrono de las acrobacias le ha dado a Hazelnut... ...uno de los más grandes momentos de su historia. Debido a los esfuerzos de una persona joven, el parque Lopkin tiene ahora... ...una estatua poco convencional en su centro. ¿Lo ves, Moose? aun cuando piensen que estás loca y que nunca podrás hacer tus sueños realidad... Tú puedes hacer posible lo imposible. Y aquí está ahora la nueva estatua de Hazelnut. ¡Patrick Swayze! ¡Guau! A pesar de todo, decidieron nacer a Swayze. ¡No puedo creerlo! Escucha, ganaste de otro modo. Le diste a todos una emoción a la Ivo. Incluso inspiraste a algunos a perseguir sus sueños que, aunque extraños, pueden ser. ¡Swayze! ¡Swayze! ¡Swayze! ¡Sí! And here goes Evil Knievel. He's not hesitating, he'll go. Who as a daredevil. I thought of him as a superhero. No one even was on top of the world. He probably the only man a He created a character named Evil Knievel and then hit the park. It was the greatest reality show.